tardes a todos los seguidores de Ataque Directo Tercera División. Estamos en un nuevo capítulo con fecha 15 de septiembre del año 2021, eh, que digamos, en, en, a mí mi parecer, nos, estamos en las cuatro estaciones del año, porque veníamos con Nico eh, por Pedro Valdivia, todos los árboles secos en la mañana hacían grados bajo cero, después hacen mucho calor, eh, estamos en, en fecha de primavera, entonces al final todos con alergias, así que no no no están todos locos, así que eh, también saludar a todos los que están acá. Y recordar que un día como es del año 1986 se estrena el disco Pateando Piedra de los Prisioneros Escrito principalmente por el genio de la música nacional Jorge González Así que un abrazo para el genio y como es tradición de todos los miércoles Me encuentro con Nicolás Valenzuela Nico, ¿cómo está usted? Buenas tardes profesor, eh, feliz como siempre estar aquí como cada día miércoles eh, Un fin de semana, eh, bastante recargado, eh, mucho fútbol Por ahí un par de polémicas que vamos a estar comentando Así que... Feliz como siempre de estar aquí. Exactamente. Y bueno, debería se presentar al poeta, pero no hemos sabido nada de él, así que si alguien sabe dónde está de, de poeta, poeta eh, nos puede informar, porque ya mm. nos estamos entrando a preocupar de verdad, mm. porque desapareció, se fue. Claro. Así que, no sé, Nico, usted no no, no hablaba. Bueno, eh, esto no pasa desde que estábamos en, en la otra casa radial, un par de veces pasó eso con poeta, esperemos que no le haya pasado nada, que no esté desmayado en su casa como, como le ha pasado antiguamente, así que... Eh, esperemos que esté con caña solamente claro, claro. sí recordar que Poeta también digamos sufre de migrañas entonces esperemos que no haya sido una, tenido una migraña de esas inmovilizantes que, que que sufre mucho bueno también saludar a León en los controles como siempre y al director supremo de este programa eh, Wisco Coqueto más conocido como Gonzalo Prieto DJ Wick que, eh, bueno, no lo hemos visto hace tiempo porque anda con sus trámites de Lautaro de buena así que, bueno, tenemos una eh, fecha bastante interesante con resultados muy eh, buenos para algunos equipos muy malos para otros pero eh, vamos a comenzar, digamos, con una noticia que ya, eh, digamos, empezaron a... a su par de fechas empezaron a ver a, a renuncias los cortacabezas y se concretó una nueva eh, desvinculación sí del club eh, municipal y cultural La Pintana Unida con el cual el técnico Nelson Fuentes y Arnavik Figueroa dejaron de ser parte de la institución eh, así que hay un club ya que no tiene entrenador queda sin cabeza Bueno, otro de los clubes que se suma ya a la lista de clubes que quedan sin técnico eh, es lamentable porque eh, bueno, los resultados no se le estaban dando eh, la, el campeonato eh, te, te exige que, que sumes puntos lo más rápido posible porque eh, claramente sabemos que el último desciende pero yo decía que era un cuadro de la pintana que jugaba bien eh, en, a mi parecer eh, no debería haber dado el paso al costado al profe quizás tuvo por ahí alguna eh, desilusión con su su, proyecto. Con su proyecto, sí. claro con sus sí. proyecciones que él pensaba tener quizás más puntos a esta fecha pero bueno es lamentable y, y, y ahora sabe que el, ¿Qué es lo que queda ahora para, para eh, la pintana? Porque, o sea, llega un nuevo técnico, eh, otro estilo de juego, quizás. Cambia y, el proceso. Cambia el proceso y, y, y, lamentablemente, están con la urgencia de sumar puntos lo más rápido posible. Exactamente. Eh, bueno. Eh, esperemos que al profesor Nelson y Arnavi, que a los profesores les vaya muy bien en sus nuevos proyectos y que próximamente puedan encontrar club para poder desarrollar toda su profesión de la manera que lo seguían haciendo, así que un abrazo para ellos y eh, continuamos porque hubo una, una polémica en el partido de, de Pilmawe no, vamos, vamos primero con la, sí, ahí está con la, el, el partido de Pilmawe que eh, como parece que los hinchas del equipo de Dota Trigger eh, se adelantaron al, al 18 de septiembre porque empezaron a hacer una tradición ancestral Más conocida como el lanzamiento de Peñas Casos ah, Y bonito. agredieron a los hinchas, de o sea, a los jugadores, perdón de, eh, Del club deportivo Pilmagüe eh, mientras se dirigían al, al camarín Lanzando piedras eh, a los jugadores Y todos saben lo que una, una piedra puede generar en, un, en una persona No solamente en, en un jugador, si al final un jugador es persona Entonces una piedra bien puesta le puede generar algún tipo de corte, y en el peor de los casos, quizá un tec cerrado, y o por qué no un tec abierto, si es que el, el, el, el, la piedra es grande, digámoslo. Así que es una situación, digamos, eh, lamentable, porque estas cosas no pasan en Chile, digamos, o sea, gallo, o sea, esto <risa> bueno, pasa solamente eh, pasa en Europa, nomás esto, po, viejo, como estamos acá, sí pues. Bueno, es lamentable porque eh, lo hicieron saber así en la página oficial de. ...de Pilmahue, que dice... ...partido finalizado en Coronel, empate 0 a 0... Eh, ...partido muy disputado, bajo una intensa lluvia... ...final amargo, donde nuestros volcánicos... ...tuvieron que abandonar la cancha bajo agresiones... ...de hinchas ubicados al costado del Camarín... ...lanzando piedras mientras nuestros jugadores... ...pasaban a seguir luchando... ...que esta batalla aún no termina... ...vamos Pilmahue... ...es lamentable porque... ...bueno, voy a hacer un spoiler con lo que viene después... Claro. ...es algo que eh, se está haciendo recurrente... ...en esa zona es eh, lamentable porque eh, estamos pidiendo hinchas de los estadios y, y lamentablemente eh, o sea, todavía no tenemos ni hinchas de los estadios y ya están pasando estos problemas fuera de la cancha, entonces eh, es preocupante, es preocupante para lo que se nos viene aquí en adelante sí, no, eh, bueno Seguramente eh, los hinchas de Lota Tracker vieron pasar a gente de verde y se confundieron con las piedras Así que claro. no, no vamos a entrar a eso, pero bueno, es lamentable que, situación Es que, pucha, Nico, yo estoy súper de acuerdo con lo que decís Porque, en serio, ¿para eso querían volver al estadio? ¿Para eso quieren...? Eh, eh, se supone que es una fiesta, se supone que es un espectáculo, se supone que porque tú amás el deporte Entonces, ¿con qué fin? Y de nuevo, con la noticia que viene Con la de Ranco y Ozon, ¿no? Está medio... M. ¿Para qué? Sí, está medio, digamos... Exaltado León, no. medio el espíritu No buena. lo veo exaltado Yo lo veo un poquito así como romántico Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Claro <risa> <risa> eh, Sí Y bueno, continuamos con esta lo, estamos, Vamos a partir con... Esta es la sección de lo extra futbolístico Digamos, para calentar motores Respecto de, de, de, del análisis de la fecha Y... Eh, bueno, en el partido entre Provincial Osor Osorno y Provincial Ranco, que posteriormente vamos a hablar de Esto este es partido que fue cara. bastante bueno, mira ahí, hubo una pelea al más estilo Barra Brava, mira, veamos los puñetes, patadas, voleos, bueno. se están agarrando de lo lindo en bueno. medio de la carretera. Mira, qué bonito momento. Bueno, agradecer, agradecer a Dieguito que, que sube todas estas cosas sí. a, a su Facebook su personal eh uno de repente no, no sabe lo que pasa y bueno, él por ahí anda también siempre escarbando entre lo que puede encontrar en las canchas claro, pero bueno, ahí podríamos ver que compadre blanco no es muy bueno de los combos <risa> le, le erra todo es pero. que en serio, ¿con qué finalidad? más encima le pegan a un cabrón chico bueno, fin? y bueno, eh, sin ánimos de, de caer en la, en la, en la burla, pero podríamos ver ahí un, un individuo que estaba golpeando con el paraguas, o sea, de, eso es demasiado sureño Demasiado no, azureño. Es que pero, creen que una con floride así como una espada. así Pegándole a niños chicos que lata, la supuesta hinchada. Bueno, ahí de, no podemos determinar las no. edades, pero sí es un hecho, digamos, lamentablemente. Que, hoy, uno de espalda el loro. Eso fue foul. Eh, ya, gustaría, ahí, va, ahí va con el, con el paraguas. Bueno. <risa> <Toma. ¿Dónde está risa> el, el Jedi. Ay, no. El Jedi. No, pero ahí claramente se nota que lo, los que estaban peleando de izquierda a derecha estaban mucho más preparados por el tema corporal Así que bueno, eh, digno de la UFC esta pelea, de la WWE, eh, fue un Royal Rumble o fue una por el campeonato violento Pero insisto, estas cosas no pasan en Chile, no sé qué, qué, qué está pasando acá, en este, en este, eso es del Chile que murió digamos eso del Chile que murió, así que. El Chile el pasado. ¿tú? Claro. Pero bueno, una, fueron un par de, de, de, de. peleas y una situación, digamos, de agresión a jugadores que. Bueno, son lamentables, pero eh, va de la mano también que hay un montón de situaciones que también van pasando que eh, junta mucho, mucha pasión el fútbol. Pero hay que tratar de tomarlo con mesura. Porque eh, han habido casos importantes sí. que uno supuestamente ya no veía. O sea, eh, me acuerdo de esta típica imagen del Barty en la garra blanca que agarra agarrando oh. a otro o también saludar a, a Walter de, de los de abajo que en, en un partido en Ecuador recibe unos golpes de carabinero y después le termina significando la muerte por un tema cerebral uh -huh. así que bueno, son cosas que, que uno espera que no pasen pero eh, muchas veces siguen pasando en las poblaciones, se viene un clásico. y está bien, digamos que es bueno que se visibilice para poder empezar a hacer conciencia respecto de eso y evitarlos a, digamos, futuro. Bueno, como lo conversábamos, profe, es lamentable porque, bueno, partiendo porque no se, no se puede ir, eh, llevar hinchada a los estadios. O sea, ya, el, eh, la cancha de, de Ranco estaba completamente llena por fuera, yo pagué la, sí. pagué la entrada para ver el partido y, y, y era, además, el marco de público era extraordinario, o sea, era digno de, de un partido con hinchada y bueno, la gente de Osorno que viajó sabiendo que no podían entrar al estadio, pero sabían que por fuera igual se iba a poder ver, entonces eso genera el conflicto que a la larga termina en, en las imágenes lamentables que veíamos eh, recién de hecho en el penal de, de, de Ranco, eh, se vea que hay parte de la hinchada de Osorno en, apostada en un rincón de la cancha hasta con un compadre arriba de, de la reja todo súper, digamos, eh, como fuera de protocolo, o sea, como que... O sea, creía que estaban en un banderazo, porque igual vi las imágenes y parte de lo que publicaron en las redes sociales de Ranco, y honestamente esa parte, si omitimos la pelea, la verdad, esa imagen se ve bastante bien, se ve bastante espectacular. De hecho, a tal punto que es la imagen de fondo que ocupé para la promo de este programa claro A ese punto sí no, Pero sí. si va a ser eclipsado Por una pelea Porque, quieren, porque se creen winner <coughs> O porque se creen así como Ah, porque son lloros No, no hay claro, idea Porque igual un entorno bonito del estadio Que estén ahí alentando Que estén cantando que, que por ahí salga su bengala no, Yo no creo que sí. lo, no tiene nada de malo El tema ya cuando eso lo, lo conviertes en algo En eh, un conato En un conato, claro Pero bueno, son cosas que pasan Y no nos vamos a poner tampoco tan... Tan grave, tan grave por eso, tan claro. juicioso porque. No tan. Digamos. Eh, ya, ya puedo decir el canal, pues CDF no, no tan CDF para nuestras cosas. Así que. Claro. CDF ya no está, así que. No, sí. Podemos decirle. Eh, así que, bueno, esto, esto digamos, fue la, la sección de las noticias extrafutbolísticas, Nico, sí. Bueno, sumarle lo que veníamos conversando, profe, que eh, como lo, lo anunció en sus redes sociales Ovalle este fin de semana. Va a tener un par de invitados en su estadio, eh, uh -huh. no es que tenga eh, hinchas eh, pagados ni nada de entrada, sino que dieron la autorización, eh, uh -huh. van a hacer un sorteo ahí en sus redes sociales y van a invitar a, no sé si a 10, no me recuerdo si era a 10 o 12 hinchas del Cuadro de Valle para que estén en el estadio disfrutando del partido que tienen frente a Mejillones, me parece. Un buen partido sí. por, lo, por lo bajo. Uh -huh. Eh, Qué muy linda la iniciativa ahí de, del cuadro de Valle. Exactamente, que bueno, porque claro, ahí se empieza a hacer un retorno paulatino, porque digamos que también eh, los clubes en esta categoría no tienen los recursos para tener personal de seguridad. Digamos sí. que las la, la fuerzas eh, policiales tampoco van a recurrir a un partido de tercera división. Entonces, a lo más van a estar haciendo una vuelta al perímetro. Entonces, son cosas que te tienen que ir, digamos, probando de a poquitito, pero. Pero bueno, son situaciones Así que ahora vamos a los que nos convoca En este capítulo lo importante. A lo importante sí Pero antes sí, no, no lo vamos a hacer Sin antes mencionar a nuestros colaboradores Que hacen posible este programa Y bueno, antes la ausencia de poeta Va a tener que eh, comentarlo yo Yo, yo, yo o sea... Va a tener que sacar el centro y va a usted mismo profesor. Claro, imagínense a ese punto. Así que bueno, comenzamos con Nuble Print, lleva tu pasión a todos lados. Nuble Print tiene las mejores tazas, diseños personalizados, cuadernos, canilleras, relojes, llaveros <coughs> y un montón de souvenir eh, con el mayor del mejor de los estilos, marketing deportivo. Y donde lo puedes encontrar muy fácil en las redes sociales arroba nubleprint o al whatsapp más 56922591523. Lo repito, al Instagram arroba nubleprint y al WhatsApp más 569-2259-1523. Nuble Print, eh, en el Instagram también ellos hacen habitualmente estos especies de concurso de cuántos puntajes puede sacar la selección chilena en la triple fecha. Eh, para, y hacen entregas de premios, eh, digamos, personalizados a cada uno de los ganadores. Así que no olvides visitar a Nubleprint y lleva tu pasión a todos. Lados, eh, Mr. Lion Y vamos a continuar con Te Josman Sí, Jos Bueno, jinetas de capitán también Josman de Barber Shop. Sí, si quieres tener un mejor estilo Cortar tu pelo eh, También aprovechar cosas que yo no puedo hacer Del la tema barba, de la barba tío. Hacerte los degradados Lo puedes hacer en Josman Barbershop Que le está atendiendo, bueno su local está en Merced 839 En el local número 100 en la Galería Plaza de Armas pero hasta ahora no sabemos si ha podido volver, por lo tanto está haciendo domicilios. Uh -huh. John Man de Barber Shop lo, lo puede ubicar eh, en sus redes sociales. Sí, que es la misma. Es la misma, de John sí. Mann Barber Shop. Eh, y puede agendar su hora y poder tener un nuevo estilo importante para, eh, digamos, su... Ahora para este 18 de septiembre, estas fiestas que se le un día feriado el día viernes. Medio trucho el feriado, pero bueno. Bueno, tres días Suerte la que tienen algunos de que pueden tener sábado, o sea, viernes feriado Porque los que trabajamos en mall lamentablemente tenemos claro, que trabajar no fue irrenunciable Así no olvides visitar a Josman eh, de Barber Shop Y también eh, recordar que eh, para complementar este corte de pelo, este, esta afeitada eh, Lo puedes hacer con el mejor estilo Ya que el ejercicio no solo cambia tu cuerpo Eh... Sí. Cambia tu mente y tu actitud y con ABDX Profesional además lo haces con el mejor estilo Camisetas de alta gama con el mejor confort y los mejores diseños para tu entrenamiento personal Ya que, como se suele decir, después del 18 comienza la dieta El lunes el claro. el es el Día Nacional de la Dieta de la semana posterior del, del 18 Así el 20. que, claro, lo puedes hacer en Con la arroba de ABDX eh, Profesional También si tú, digamos, eh, participas en, en una liga esta de la liga de empresariales De la liga del Del trabajo, puedes adquirir Tus camisetas o tu equipación completa De, de tu equipo eh, Y como lo hizo el restaurante <tose> Yamile De comida árabe, así que puedes buscar tu diseño Y lo puedes eh, solicitar En las redes sociales Arroba ABDX-profesional y al WhatsApp más 569-51959290. Lo dije muy rápido, se lo repito, sí, en el eh, Instagram eh, arroba ABDX-profesional o al WhatsApp más 569-51959290. Recuerda que con ABDX profesional puedes tener excusas o resultados, pero ambas no es. Nancy. Eh, bueno, eh, esta mención de lo, nuestros colaboradores hacen posible que nosotros podamos tener... Esta sección que continúa Que son los resultados de la Tercera División Nacional A Y recordar que ya el próximo fin de semana Comienza la Tercera División B sí sí bueno, ¿Qué día, que... profe? El 25, 24, 25 26. 25, 26 Bueno, esperemos ya la próxima semana Entrar de lleno en lo que es Tercera B también Así que vamos a traer varios datitos la próxima semana Sí, Nico, ¿cómo están las redes sociales? Que se me olvidó mencionarlos El, el <coughs> Instagram Ataque Directo Radio El Twitter eh, Ataque Directo Guión Bajo y el Facebook ataque Directo. Cristo FM exacto Cinto, ahí está bueno eh, Alonso Cabala que coloca feliz por el triunfo del TRA una gran goleada y muy buen equipo Maculdis mandarle un saludo ahí a Alonso que hoy llegó temprano sí llegó temprano sí, sí. bueno se salvó para la otra paga <risa> Víctor Toleo que coloca saludos muchachos en especial a mi gran amigo Manuel que compartimos el fin de semana viendo fútbol Así es, estuve con el profesor Víctor el fin de semana. Nos encontramos en el partido de Macul contra Trasandino. Bueno, Alonso, ¿opina al respecto de, de lo que estábamos viendo, la, las imágenes de, de los incidentes? Que dice: deberían sancionar a Ranco por el estadio. Que había personas sin mascarilla y los jugadores estuvieron al lado de ellos. Sí. Ojo ahí. Ojo. Bueno, eh, ah, ojo. mandarle un saludo a Manita que dice: Manita, que Eso complica Pablo. que vuelva el público al estadio tiene razón. Bueno, Sol bar que coloca, saludos a todos, León, Nico, oh. Falta Poeta, bueno, especialmente mi cariño al profesor del pañuelo Mapuche. Sí que me lo regaló ella, así que le estoy usando este regalito. <risa> el pañuelo. Bien, bien bonito que me hizo, así que muchas gracias, damos bueno, un montón. Y Alonso dice que sí, que llegó temprano ahora. Sí, está bien, muy bien. Bueno, y Esteban Cisternas, que coloca, vamos Quintero Unido con todo, mandarle un saludo ahí a los muchachos de la banda del vino que están siempre sintonizando bueno, este fin de semana la banda del vino va a cambiar el vino por el chimbombo, ¿no? <risa> va a ser la banda del chimbombo por un fin de semana por Melvin claro, por el Melvin eh, bueno, eh, después de estos saludos que aparecieron en pantalla Grande León con esto a hacer este, el truco este, así este que este nuevo, ese nuevo gráfico cada vez, no me, vez mejorando. estoy aprendiendo más, más trucos sí eh, eh, hoy día como que estoy luciendo, <risa> Sí. usted jugaba Donkey Kong y sabía cómo sacar las vidas eternas ah, totalmente se sabía lo sí. los Brutalities todas esas cosas Todo, Todo, muy bien eh, bueno, comenzamos con la zona norte de, Porque lo hacemos de norte a sur Porque digamos así eh, El resultado Bruja de Salamanca eh, con Provincial Lo va a en un partidazo por dos goles a dos Nicolás Fantástico eh, Sí, un partido bastante entretenido Que estaba viendo a la par ahí eh, Porque están jugando con, eh, a la misma hora que el otro partido Que era Quintero con Con Vallenar uh -huh. eh, pero claro, estuvo bastante entretenido De hecho, eh, Provincial Ovalle eh, salvó el invicto en, en los últimos minutos Los descuentos ahí eh, Y bueno, nota aparte es eh, la cancha, lamentablemente mm. eh, La cancha eh, estaba en muy mal estado Se notó eh, De hecho, los mismos jugadores de, Salama de Salamanca eh, decían eh, declaraban que no podían hacer un buen fútbol en la cancha eh, Y... Pero fue un partido bastante electrizante En el cual eh, dos veces fue arriba a Brujas Y bueno lo de, Tuvo que remar desde atrás Ovalle Y empatarlo en los descuentos Así que fue un partido bastante entretenido Sí, eh, bueno recordar que Ovalle venía de fecha libre Y venía con, eh, con dos triunfos eh, de buena Con una buena cosecha de goles Y ahora digamos que No sé si decir que fue una Que pinchó neumático como se suele decir Pero sí es un digamos Es un traspié que, que pone también no sé si decir en jaque, pero también digamos puede ser una, un, una, un recuerdo de que obviamente la categoría cuesta, de que va a tener que tener rivales muy importantes si es que quiere poder ganar el grupo o clasificar a la siguiente ronda. Entonces eso habla muy bien del cuadro de Valle ya que eh, tiene esa capacidad de poder reponerse ante la adversidad. El tema de la cancha, yo siempre he dicho que la cancha es igual para los dos equipos, claro. a menos que esté desnivelada, ahí cambia la cosa. Pero, porque tenemos más las líneas. Claro, pero al final es, es igual para los dos equipos, lamentablemente, si son los mismos... Eh, ¿Aquí está está bien la, eh, ¿la localidad? Sí, sí, sí, sí, ahora ya, sí. Claro que, ahora bueno. eh, parece que las fuentes se arreglaron y ahora las localidades están sí, bien puestas. Sí, así, porque que, claro, por, entonces igual es complicado que, el, que los mismos locales... Eh, eh, bueno, esto de la localidad por si acaso es un, es un chiste interno que tenemos para sí. que nos vayan a pensar que, que somos unos incultos hablando de, de fútbol eh, no, eh, digamos que, que igual es complicado que los, que los jugadores del cuadro local se quejen de la cancha porque digamos que es tu casa entonces puede quizás, obviamente hay todo es susceptible de mejorar pero eh, recordar que también el rival Ovalle también juega con la misma cancha pero mm. eh, fue un buen partido Sí Fue un buen partido Porque digamos que Bruja Ha estado ahí Jugando siempre como Venía jugando al límite Al 1-0 A la especulación Estaba ahí como El lobo de Wall Street Bien ahí Bien okay. metidito Pero ahora Bruja Está pegando a poco de vuelta Sí está, está, Ya que... se está Le está gustando esto De, de protagonizar Así que Fue mm -hmm. un buen resultado Un buen partido Sí, sí Eh... Bueno, y ahora ya no, ya no podemos tener equipo con canasta completa Hablábamos no. que el único que podía tenerla era Ovalle Y bueno, tuvo este pequeño traspié que pudo salir adelante Pero lamentablemente no pudo obtener los tres puntos Ahora solamente vamos a hablar de los equipos invictos Exacto ¿Sí? Saludar a Diego Díaz que está en la, en la transmisión en este momento sí eh, León, ¿cuál es nuestro siguiente nuestra siguiente gráfica del siguiente partido? Nuestra por... siguiente gráfica del siguiente partido sería... Si mal no me equivoco, va a llenar con Quintero unido. Ahí está. Apareció. De hecho, Por... estas dos fechas fueron dos empates. Sí, Entonces, fue, fue un una choque de trenes. choque de trenes. Eso, muy, eso, muy, muy de, de lucha libre, de ¿cómo se llama? De caricatura. De Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera. <risa> es, esa, esa frase. va bueno, a llenar, empató con Quintero eh, sin goles eh, en un partido que... Eh, sirve más yo creo que, aquí. Cero que, que al, a Vallenar mismo, sí. pero a Vallenar por fin puede empezar a sumar. Sí, eh, agradecer a la gente de Quintero ahí que, que también hizo el esfuerzo para... Eh, ellos transmitieron detalles desde de desde Vallenar. Ya. Eh, gratuitamente. Eh, fue un partido bastante, bastante entretenido, eh, en el cual por ahí se sentía eh, la gente afuera como, como gritaba, era, era bastante entretenido, eh, pero... Pero eh, los dos equipos creo que pecaron de, de la falta de finiquito. Por ahí Quintero tuvo también un par de ocasiones que pudo finiquitar y lamentablemente le faltó el último impulso. Y Vallenar eh, también. Vallenar tuvo también sus ocasiones por ahí. Eh, también eh, el cuadro de Quintero eh, jugó prácticamente un tiempo completo con un jugador menos. Y, y este punto para ellos fue bastante si lo vemos desde ese punto de que jugaron con un jugador menos eh, fue un, un punto bastante rescatable eh, en una visita eh, que igual era complicada porque era pasto sintético y bueno eh, para mí el, el gran beneficiado de esta fecha en este grupo fue eh, Mejillones que no jugó Y claro. sin jugar eh, sigue segundo así que Es segunda fecha que sucede esta dinámica Que el que no juega termina sí. siendo beneficiado en la futbol. semana pasada pasó con Ovalle claro. Que no sin jugar seguía primero Y bueno, son las situaciones que se va dando el fútbol Porque también ya hablábamos Que de la tercera fecha se podía empezar a sacar Digamos candidato y todo esto Pero ya después de un tiempo Hay equipos que, que cuesta Mantener el ritmo O hay otros que van eh, mejorando que de repente equipos que necesitan dos o tres partidos eh, para poder enmendar el camino, para aceitar la máquina, para lograr ese engranaje que está buscando el entrenamiento, considerando también que eh, aquí digamos, hay una desigualdad de, de condiciones para poder, de condiciones de trabajo me refiero, porque hay muchos equipos que llevan muy, harto tiempo trabajando y otros que se tuvieron prácticamente un mes para armar el equipo, hacer pretemporada y ya prácticamente estar debutando entonces eso en el fútbol se nota. Se nota porque está en el tema de la supercompensación física, también hay temas de la, de la curva de rendimiento, claro. el, el mismo digamos, engranaje que puede tener un, un equipo como tal. También va a depender de cómo el entrenador puede ordenar su, su microciclo, morfociclo, con el nombre que quiera. Entonces es, son situaciones que, que a veces se nota. Por eso uno aboga y, y, y vela porque tengan todos más o menos las mismas condiciones de trabajo. O las mismas condiciones para poder subsistir. Que es un problema, digamos, que, que viene adyacente a la categoría. Uh -huh. Porque hay equipos que sí pueden tener recursos, otros que no los tienen, y, y no se pagan nomás. Pero eh, aún así, aún así se dan situaciones de carácter competitivo muy interesantes. Muy interesantes. Al final en la cancha, no importa si tuviste dos o tres meses de entrenamiento. Pero a esta altura de los campeonatos sí se van notando de repente ya ciertos. Eh, niveles, ciertas cosas que, lo, que los equipos van mostrando en base a lo que van haciendo claro y recordar que eh, Mejillones quedó libre en esta fecha así que pudieron descansar los muchachos ahora yo creo que los más contentos van a ser los que quedan libres este fin de semana claro, sí pues eh, va a llenar, va, va, llenar este va a llenar, mira justo wow. va a llenar es complicado, bueno no, va a quedar, no van a quedar tan contentos porque se les pueden arrancar los lo de arriba y sí. se les va a complicar ya para futuro así que bueno eso fue el análisis del grupo norte recordar que tiene un equipo menos por lo tanto todos los fines de semana va a haber un equipo libre en esta uh -huh. zona norte de tercera división a ah, cómo estamos para pasar al centro León tomamos un un bus tomamos, tomamos un bus eh este, esta esta jornada el grupo centro sobre todo es súper interesante pero no sé si contarlo ahora o contarlo después para que le, pa cuando se encuentre bueno, cuando quiera dar su opinión a la da. Sí eh, Bueno, en un resultado Que como comentamos al principio Significó la renuncia O desvinculación porque No, no, no, no fue muy claro el, el, el, En el comunicado A menos que no haya tenido mucha comprensión Lectora yo, pero a mí eh, Se desvincula el profesor Fuentes Y el profesor eh, Arnavic eh, Tras esta derrota contra Municipal Santiago en condición local por eh, cero goles a uno Nicolás, eh, Municipal Santiago está empezando a despegar. Ah, claro. está despegando, da de poquito eh, claro, yo creo que eh, lamentablemente eh, no sé si decir que fue cama, no, no creo que fue cama pero lamentablemente eh, se, des, se descomprime como siempre el camarín después de, de una eh, renuncia de, del técnico y, y se empiezan a dar los resultados mágicamente ¿no? eh fue un, un encuentro bastante entretenido también, eh, fue un, un, un partido eh, de, armas, de armas parejas y que se desniveló en, en un balón parado, en el cual eh, fue un tiro de esquina y se desvía en, en Poblete, el mismo jugador de La Pintana y se convierte en una, un autogol lamentablemente que a la postre es el único gol del partido porque sabemos que el Municipal Santiago... Eh, marca el primero y, y aprieta dientes. Cru cruza el bus. Sí, lo que hablábamos uh -huh. a través de Mejillones. Que Mejillones también era algo parecido. Y bueno, son equipos que resulta esta, que con el 1-0 no le importa nada más. Y, y, y bueno, vale la tabla. Y y se acercan a los, puestos, a los puestos de avanzada ya claro, bueno, Municipal La Pintana eh, queda en una, es que este grupo igual tiene ya ciertos equipos que tienen más puntos entonces ya no hay no hay tanta diferencia salvo trasandino que ya digamos que da un paso adelante con el, con el resultado que vamos a comentar eh, posteriormente pero para ir cerrando el tema, claro, es muy importante eh, la situación que va cuando hay cambios de técnico muchas veces se descomprimen Muchas veces lo, los planteles juegan un poquito más relajados por la relación que estaban teniendo, porque están muy presionados. Entonces, toda renovación es buena, menos renovación nacional. Entonces, oh. eh, es importante eso. Es muy importante eso que eh, los planteles, y que lo puede pasar ahora también a, a Municipal La Pintana. ¿Sí? Que también al tener un cambio de técnico, también puede quizás generar ese ese, ese crecimiento que necesitan para este grupo y darle mucha más emoción. Otro punto que quiero tocar también es el tema de las acciones a balón parado, las ABP, que le dicen que está en la literatura, porque hay muchos eh, teóricos del fútbol, hay muchos colegas, entrenadores, hay mucha gente que dice que el, el, las jugadas detenidas son el quinto momento del juego. Sabemos que tenemos la organización ofensiva, las transiciones y la organización defensiva. Ahí están los cuatro momentos del juego de la interés inquebrantable del juego, que se dan constantemente, pero el balón detenido escapa de eso porque no, no, no estás ni en ataque, ni transición, ni en nada de eso. Entonces tienes que darle una importancia eh, distinta, se trabaja de manera distinta y al final muchas veces cuando los partidos tienden a, a ser de fuerzas parejas te desnivela para uno para otro lado y, y hay que tomarle la importancia. Es muy, muy significativo lo que pueda pasar en un equipo dentro eh, de las acciones de balón parado porque si un, pues hay equipos que han pasado que están, juegan muy bien, están muy organizados en todos los momentos pero se sabe que en balón parado son débiles. ¿Por qué? Porque los defensas marcan mal, porque no lo trabajan bien. Hay entrenadores que no le dan importancia, otros entrenadores que le dan mucha importancia. Entonces hay que buscar ahí bien eh, un equilibrio, pero no desconsiderar o restarle importancia a lo que puede ser un, una acción a balón parado. Sí, eh, bueno, eh, es que también muchas veces los jugadores tampoco aportan eso. Por ejemplo, mi experiencia cuando el último año que estuvimos nosotros... Eh, el profe eh, los días viernes le daba exclusiv exclusividad al, eh, al balón parado los días viernes y era el día en que o te faltaban los compañeros o eh, era el, el día que todos ponían excusa porque porque no encontraban fome, porque eh, se estaba parando constantemente el juego. Entonces eh, también es eh, algo de cultura también en eh, los jugadores de aquí de, de Chile que, que no le toman importancia a algo que tiene bastante importancia hoy en día que es el balón parado sí, un partido eh, de esta fecha que claro, eh, el equipo se había hecho digamos, un análisis previo de las posibles ventajas del balón detenido, cómo lo jugaban y claro, y si los jugadores no, no, no toman con seriedad no estoy diciendo que sean poco profesionales, que no se malentiendan pero si no le dan la importancia suficiente a una jugada de balón parado, que es cuando tiene que estar muy concentrado tiene que estar muy concentrado. En el fútbol tienes, digamos, a mi criterio, son tres momentos que tú tienes que tener concentración máxima. Que es cuando, cuando pierdes el balón, que se da la transición defensiva. Cuando lo recuperas, que se da la transición ofensiva, más conocido como contraataque. Y las acciones a balón parado. Porque una distracción de eso te, te genera o, o, o un gol a favor o un gol en contra. Porque eh, si tú pierdes el balón y no eres capaz de recuperarlo, o generar esa reconversión en los jugadores de una manera rápida, el rival en dos toques ya te llegó al arco sí. y caso contrario también si, si nosotros, nuestros jugadores no tienen esa, esa suficiente rapidez para cambiar el chip y empezar a contraatacar podemos perder una oportunidad de quedar prácticamente por ejemplo un mano a mano con, con el arquero rival, uh -huh. para qué hablar de un córner, si el, el, el compadre que se queda mirando a los pajaritos o, o yo como yo cuando era chico que me molestan en la casa que, que yo me quedaba y a ver la, las chinitas del pasto mirando los, <risa> los, los, los aviones que pasaban por el cielo entonces si el jugador está en esa, eh, va a perder la marca porque también, digámoslo, que eh, en el área grande, en los corners principalmente, bueno, estos tiros libres que tienen eh, que son muy parecidos a los corners eh, los jugadores se mueven de esta forma, yo le digo a los muchachos en el club, que son como las moléculas de agua cuando tienden a hervir. Claro. Que las moléculas empiezan a chocar, se van para allá, van para acá, van para acá. Y entonces se te da la marca y el compadre fue encabeceador y se acabó claro. a buscarla a la malla. Entonces es muy importante que... Eh, en el fútbol se trabaje eso no solamente el tema motivacional eh, motivacional de que estemos con, eh, sabe, que estemos motivados para el partido que todo es la psicología, que tenemos que tener tranquilidad, no, también va en la concentración va en la concentración de lo que puedan tener los jugadores y no solamente digamos la concentración, hay altos tipos de concentración, eh, pues por ejemplo podemos referirnos a la concentración táctica que es que los jugadores estén agrupaditos bien, bien cerca de uno cada de otro para poder cerrar el espacio del rival pero también está la concentración cognitiva Que esa es una de las más importantes y Que de repente pasa Y tienes que estar metido en el partido No te puedes salir por ejemplo por un mal cobro del árbitro Porque se te va esa concentración Porque estás más pendiente de responderle al árbitro Y te vas del partido Son situaciones que hay que ponerle mucho énfasis Al, tra al trabajo psicológico También cuando, están, cuando están los jugadores están muy ansiosos O cuando tienen, pueden hasta tener problemas en la casa Un montón de situaciones que uh -huh. Pueden perjudicar pero no me voy a extender más porque hay un resultado, si es que es el... ¿Cuál viene ahora, León? Se viene Rancagua Sur con ya. Real San Joaquín. En el partido de Rancagua con Real San Joaquín fue victoria para el cuadro de los chicos buenos por dos goles a cero. Eh, lamentablemente, camilito Olmedo del Corre Caminos no pudo celebrar esta, mip, mip. esta, esta fecha. Eh, los chicos buenos ya empiezan a tomar, digamos, vuelo después de este, de este comienzo un tanto dubitativo, pero... También, digámoslo, que Rancagua Sur, eh, si bien eh, su escudo son, son pajarito, no lo alcanzo a distinguir bien, eh, no puede emprender vuelo. Está ahí, a, está ahí pegando a medio, a medio, a medio camino, a medio, a medio volar. Bueno, eh, vamos a partir diciendo que no se puede hacer mucho análisis de este partido porque lamentablemente eh, no hubo transmisión. Eh, eh, por ahí Rancagua Azur había eh, <coughs> anunciado en redes sociales de que hizo una alianza con un canal de, de televisión, pero lamentablemente eh, el canal de televisión informaron de que esta fecha no le iban a poder transmitir y que desde la próxima, o sea la que sigue eh, ya podían eh, televisarlo. Eh, pero vemos un cuadro real San Joaquín que eh, está siendo sólido. Eh, que el triunfo con Macul a Macul eh, la fecha pasada le hizo bien uh -huh. y vamos viendo un, un goleador que, que se está afianzando también como eh, Leandro Ruiz el ex uh -huh. eh, Ranco Franco. que ya lleva cuatro goles ¿cuatro? sí uh -huh. eh, entonces eh, creo que Real San Joaquín por fin encontró el rumbo y, y ojo con Real San Joaquín aquí en el grupo en sí el grupo porque está más es lo que hablábamos recién que realmente repente el equipo uh -huh. le cuesta un par de partidos eh, lograr ese fiato y una vez que lo logran ya eh, despegan, digamos, lo despegan eh, bueno, dicho lo mismo que dijo Nico de este partido, lamentablemente mucho no podemos eh, opinar salvo la, la, el resultado mismo que eh, permite ya San Joaquín generar una tendencia, digamos al alza y, a, y, a, y no quiero decir que mantener las dudas, pero sí mantener un estado de alerta al cuadro rancaguino para, para lo que se viene. Para lo que se viene porque ya el, el digamos el grupo, vamos en la fecha 4, está avanzando y ya después te vas a dar cuenta que hay que caer un partido y tienes que ganar sí o sí. Entonces eso es lo que lo que sucede con este tipo de, de torneos con estas modalidades, digamos. Bueno, y un cuadro de Rancavo sur que vemos que no se puede hacer fuerte de local. Lamentablemente eh, empató con Municipal Santiago, con un Municipal Santiago que me parece que... ¿A quién fue? No, Rancagua Ranca, Ranca Sur fue que eh, que le expulsaron un, un jugador al arquero ese día, pero no le pudo ganar a Municipal Santiago perdió con la pintana y ahora pierde nuevamente contra eh, Real San Joaquín así que es preocupante lo que está pasando ahí ya eh, como usted dice profe, eh, se viene la última fecha en la primera rueda y ya después es el conteo regresivo ya y vas viendo que, que te va quedando menos para poder seguir sumando y quedan seis fechas Claro. Recordemos también el... ¿Cómo se llama esto? El partido con Macul Que lo va ganando 2-0 sí. Que mm. lo va ganando 2-0 Y ahí también en dos minutos te lo empatan Eso también habla, viene a lo, de, a lo que te decía Recién yo acerca de la concentración Porque no puede haber relajo Menos con el 2-0 Es súper es cliché esa frase de que el resultado 2-0 es más peligroso Pero es por algo Es por algo Te pueden hacer la talla fácilmente Sí, y muchas veces terminan hasta perdiendo el partido Claro como lo, yo lo decía en ese partido, o sea, le hubieran dado cinco minutos más a Macul y Macul lo ganaba ese partido mm. ante de Rancagua Sur. Porque se vio un Rancagua Sur de que después del, del empate, o sea, después del primer gol est estaba devastado psicológicamente, o sea, no encontraba el rumbo. Claro. Y es el partido, digamos, yo creo que más, con el resultado al menos, más rimbombante de esta fecha, el resultado más expresivo, el resultado más abultado. Un partido de tenis. Eh, partido de tenis ya... Como Casi paralelo a la final de U.S. Open Ay, de En el estadio municipal de Valladolid En donde Escuela de Macul fue derrotado por 6 goles a 0 eh, Por el cuadro de Trasandino de los Andes del profesor Luis Pérez Partido el cual yo tuve la posibilidad de estar en el estadio viéndolo Junto al profesor Víctor Toledo que nos encontramos ahí Y bueno, ¿qué, ¿qué les puedo comentar? Bueno, agradecer también a la gente de Macul primero que todo, a la tía Lore eh, por haberme recibido tan bien en aquel partido y también a la gente de Transandino con los cuales pude conversar durante el segundo tiempo también agradecer la camiseta que me hicieron de regalo eh, que fue un digamos un a, Nelson, a Nelson principalmente, que fue quien me hizo el regalo de la camiseta eh, fue un partido en el trámite a mi parecer que el resultado es muy excesivo es muy castigador para Macul pero no exime, no exime que, estuvo just, que estuvo bien digamos quizás ahí golera mucho pero si usted, si usted Nico me dice, eh, el resultado fue 4-0 no, no, claro. no tenemos nada que refutar, no tenemos nada que refutar, fue un partido de, de trámite, digamos que eh, trasandino llegó a poner sus condiciones asumió el favoritismo lo hace de buena manera, ya tiene esa, esa confianza en sí mismo para poder eh, plantarse de igual a igual en la mayoría de las canchas, al menos de este grupo eh, y también con un Macul que en el primer tiempo hace un planteamiento muy bueno ...porque logró anular a Trasandino... ...Macul se paró con dos líneas de cuatro ...y con eh, Carita Ávila y... Eh, ...Bastián... El, ...el otro chico que estaba jugando arriba... ...no me acuerdo el apellido... Eh, ...me parece que era Cornejo el, el otro que estaba jugando sí. arriba... ...sí... Mm. Eh, ...entonces... Eh, ...Macul esperaba... ...digamos en la zona de la mitad de la cancha... ...que se dice zonas 2A y 2B... ...dependiendo del lado de la mitad... Eh, ...y Trasandino le costaba entrar... ...si bien eh, tenía... Eh, ...logró generar ocasiones en el primer tiempo... Eh, pero fueron muy trabajadas fue, fue un partido bien friccionado Magul estaba haciendo muy bien las marcas muy bien las coberturas, anuló de buena manera el 4-3-3 que tenía eh, Trasandino pero pasó esas cosas que volvemos a ver el tema de la concentración que claro. no puede pasar en un balón detenido y Trasandino abre la cuenta entre una una entre el arquero y un, y un defensa que le queda al, al jugador de trasandino ahí prácticamente un penal en movimiento y la, la empuja nomás entonces ya con el 1-0 el resultado en el primer tiempo el partido se mantuvo de la misma forma Macul siguió su libreto, lo mantuvo muy bueno, de hecho tuvo una, un cabezazo bastante claro de Carita Ávila que era gol, era gol eso, era, en, otro, en otra situación era gol, eh, por ahí también tuvo otra llegada más Macul y, y lo, el, el primer tiempo, si bien fue más Trasandino que él impuso las condiciones por el planteamiento que tuvo Macul, eh, si se hubieran ido empatando, también hubiera sido justo. Porque Macul estaba cumpliendo su libreto, lo que planteó, y digamos que Macul tampoco fue fueron honestos en decir, ¿sabes qué? Estamos jugando local, sí, pero estamos jugando contra Trasandino, que es uno de los más fuertes, no del grupo, sino que de toda la división. De toda la división. Entonces, en, es, en, es, en ese contexto de partidos... Eh, tú tienes que ser honesto y decir Sabes que iba a tener dos oportunidades o una en el primer tiempo Y quizás tres en el partido Pero esas tres tengo que meterlas para adentro Y pasó, se dio esa oportunidad Y Carita Ávila, bueno, lamentablemente no, na, no pudo hacer el gol eh, Pero sí, el hombre es muchacho que se mató corriendo eh, Para allá, para acá, muchas veces hizo muy buenas diagonales Cosas que se aprecian generalmente estando en vivo Y le faltaba quizás ese, ese pase preciso para... Para poder eh, recibir el balón y quedar mano a mano con, con el arquero de Trasandino Ya el segundo tiempo eh, Macul fue a buscar el partido fue, Le adelantó sus líneas y eso ya Trasandino aprovechó Digamos los espacios que dejó Macul y no les perdonó ni una Ni, sique, ni siquiera eh, el pensamiento más puro que tuvo Macul se lo perdonó Que si lo pensamos súper bien eh, acá eh, No es por tirar los palos tampoco Pero acá estamos viendo eh, Dos equipos que A pesar del resultado Que es súper eh, diferenciador Acá hay dos equipos que tuvieron Clase jugando Porque si lo pensamos súper bien Siempre recuerdo que Macul eh, Tenía problemas hace un par de años Siempre recuerdo esa cuestión cuando Escucho de la escuela de Macul Y que ahora mismo se pare Frente a frente contra Sandino que es una potencia en tercera división, que es un equipo súper tremendo y que más encima, tras Andino, como buen ganador, reconozca el partido que hizo la escuela de Macul, de verdad es algo impresionante, es algo de clase y es algo que queremos ver más seguido. Sí, esos son los valores del deporte, que, que, que uno busca siempre la nobleza que tiene, eh, no solamente el fútbol, sino que todos los deportes, valorar eh, al rival que fue mejor. Eh, respetar al rival en la, en la victoria y reconocer los méritos también, Nico, usted tam este partido sí que lo vio de buena calidad, Ay, ¿cómo estuvo la transmisión? ¿Buena mala? ¿De Ido Barrio de abajo? Eh, no sé, yo creo que el sector que a veces eh, el sector de, de allá de Peñalolet donde eh, muchas veces la, la transmisión se corta lamentablemente eh, pero más allá de eso eh, no, la transmisión es de buena calidad eh, como usted lo decía, profe, para agregarle, eh, un primer tiempo de Macul eh, bastante ordenadito. Eh, se, le, se hizo lo que lo que el profe pidió por ahí. Eh, eh, recalcar que en, en Trascendino no estuvo ni José Tomás Aranciga, ni tampoco estuvo Brian Núñez en mm. delantera. Eh, Carlos Esbeck asumió ahí el, el puesto de 9 y, y yo lo vi muy fastidioso. Eh, de verdad, eh, andaba eh, se le veía incómodo, se le veía incómodo eh, manoteando y todo. Por, eh, y eso habla muy bien del, del trabajo defensivo que estaba haciendo Macul. Lamentablemente, como usted dice, profe, eh, una, descon, una desconcentración por ahí en la defensa que hace que todo lamentablemente se vaya a, a, a las pailas y, y viene el gol y ya después, ¿qué vas a hacer? O sea, eh, estaba la disyuntiva. O, o, o seguir en, en lo mismo y, y esperar a que te quedara una, pero podía que no te quedara una, igual ibas a perder 1-0. O salir a buscar el partido, que fue lo que hizo Macul. Pero eh, creo que se, se desarrolló mucho atrás mm. y, y bueno, un trascendino con espacio que todos sabemos que, que bueno, Carlos Beck anduvo muy bien en el segundo tiempo porque ya tuvo espacio, Pazmiño González, partidario. Eh, ¿no? Sí, mm. eh, lamentablemente eh, hicieron estragos con la defensa de, de, de Macul y, y bueno, eh, se ve este resultado tan, tan amplio que, que, como usted decía, profesor, en el primer tiempo no se veía por dónde un resultado tan, tan amplio, pero fueron... Por ahí unos 15, 20 minutos eh, de, de Trasandino que fueron un, un huracán y, y, y pasaron por encima de Macul. Sí, yo no pude dejar de, de acordarme del, del 7-0 de Chile a México, que fueron 15 minutos que, que, que, que fueron de terror para Macul y era se veía, digamos que todos los jugadores, cuerpo técnico, los familiares que estaban ahí viendo el partido, eh, incluso hasta la. Como le comentaba, yo en el segundo tiempo estuve viendo el partido con la gente Trasandino. Y si bien había alegría También era, había un cierto grado de incredulidad Porque es, es, fue demasiado O sea, fue, fueron mm -hmm. cosas Muy seguidas, uno tras otro y, y son estos resultados que, que muchas veces Merman la confianza, esperemos que eso no le pase A Macul, pero como lo veníamos hablando con, Ni con el auto, que bueno Está en Santiago, eh, con un taco En la costanera, taco en En mm -hmm. todos lados eh, Macul si bien es un es un cuadro, digámoslo, de este grupo centro, entre comillas, en el papel, antes del campeonato, que era el más desvalido en el transcurso del torneo, no lo ha demostrado, ha demostrado claro, harta, sí. digamos, eh, han sido bien, bizarro, y que se entienda por bizarro, no esta cosa asquerosa, porque eso es bizarro. Lo bizarro, que es un equipo valiente, un equipo hidalgo, un equipo que, que, que va a buscar con harto coraje, eh... El, el, los partidos, pero lamentablemente eh, tiene una situación que es un cuadro reactivo Macul, un reactivo yo tuve la posibilidad que le mando un saludo a mi amigo eh, Franco Toleo, que es asistente del club de Macul, que lo conversábamos después de, de, del partido que es un cuadro eh, reactivo que si bien puede ser una virtud también es un defecto ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué un cuadro sea reactivo es virtud? ¿cuál es la parte virtuosa de esa situación? es que si un equipo es reactivo quiere decir que tiene la capacidad de resiliencia de poder salir adelante con un resultado adverso, ¿vale? O sea, si tuvo muchos equipos le hacen el 1-0, le hacen el 2-0, y se van, y listo, se acabó. Pero Macul lo demostró con la vintana, lo demostró con Rancagua Sur que pese a ir con el resultado en contra y con un juego en contra muchas veces, lograron sacar el partido adelante ganándolo sí. y empatándolo, claro. haciendo dos goles para, para cada proeza, en aquellos partidos. No, o sea, no digamos que es hacer un gol a último minuto de córner yeah. listo. No. Fueron, fueron situaciones que el equipo mostró esa, esa rebeldía, esa. esa como dice eh, Luis Fonsi, eso de, de no darse por vencido. Pero también es un defecto. ¿Por qué es un defecto? Porque eh, el, tú no puedes esperar a que te hagan uno, dos, tres, cuatro goles para despertar. ¿Me entiendes? Entonces, es, son situaciones que. Que tienen que corregir, yo sé que, lo, que, lo, que los muchachos de Macul están conscientes plenamente de eso y quieren, y van a, y, y quieren eso. Pero eh, no, no puedes caer siempre en esperar a ir el, el resultado perdiendo para poder ya generar fútbol o hacer cosas distintas de, digamos, propuestas distintas, como lo que también hago la, el, el paralelo con Chile. Eh, que lo hace el profesor Lazarte que respeto mucho, no voy a esperar ahí perdiendo el partido van a empezar a recién meter cambios, o hacer variantes, eso es una situación que muchas veces que lo hizo Viesa incluso sin caer en la odiosidad de las comparaciones de hacer un cambio al minuto 20 y se acabó, pero hay que tener el respaldo, hay que tener la seguridad y la convicción de que ese cambio va a ser positivo eh, ¿Qué más le puedo agregar uh -huh. de, de este partido? O sea, claro, eh, eh. Se enfrentó a un, a un trasandino que es una potencia, como lo decíamos, que, que no te perdona los espacios. Y bueno, ahora se va a enfrentar a un Municipal Santiago que, que es lo contrario, pero o sea, el Municipal Santiago te marca un gol y, y te cierra el partido, o sea, no tienes por dónde entrarle. O sea, si, si estamos hablando de, de un equipo que que es que reacciona ante, ante un gol, ¿qué pasa si es que ahora Municipal Santiago eh, les marca el primero y les cierra? O sea por dónde van a entrar van, pues, van a caer la desesperación y, y, y vamos a ver la otra cara de también. ¿no? claro, debiese, debiese proponer más, pero también Kool, o sea, Santiago también quizás proponga más es, yo creo que este es este uno de los partidos más interesantes de la próxima fecha del, del campeonato, pero bueno eh, eso fue digamos lo que es la, la, la zona centro y vamos a tomar un tren al sur para ver el, el grupo, digamos, de, de la latitud austral de nuestro país donde hubo resultados interesantes. Eh. De hecho, antes eh, me gustaría hacer una cuestión súper importante. No sé si se dieron cuenta: lo, todos los partidos del Grupo Centro, victorias de visita. Mm. Un, el, un detallito: el numerólogo. El numerólogo. El numerólogo. El numerólogo. El, el, León. El ayun. Sí, eh, sí, buena muy gran, buena acotación, obviamente, porque de eso son tendencias, son, no, no hay que dejar de, de obviar. De hecho, lo hablábamos, Trasandino ha jugado tres partidos de visita, lo ha ganado los no tres, y el de Logar lo empató. Claro. Bueno, hablando para terminar con Trasandino, le mando un saludo muy afectuoso al profesor Jorge Logrita Ramírez Coqui, que fue invitado por el profesor Luis Pérez a ver el entrenamiento de Trasandino hoy día, así que eh, estuvimos en el estadio y eran amigos porque eh, Luis Pérez es gran amigo de Marcos Lovera jugador también ex jugador peruano que es tío de Jorge Ramírez de Loverita así que eran amigos nosotros no sabíamos el, el mundo es bastante chico es un pañuelo y los Andes pues los chicos infierno grandes así que eso es otra cosa eso es otra cosa ahora sí Grupo Sur Grupo Sur tomamos el tren al sur porque es 7 y media de la mañana el asiento toca la ventana y eh, llegamos a el estadio El Carbón de Lota en un partido contra Pirmamo de Villarrica que fue un empate 0 a cero pero digamos que hubo más peñascasos que goles o que fútbol ay, ay, ay. Eh, claro es un para mí es un mal resultado para los Chua el que tenía aspiraciones de seguir escalando más sabiendo que se enfrentaban los dos punteros en el otro lado o sea ahí podría haber tomado eh, ventaja y subirse al segundo lugar lamentablemente se encontró con un, un pilmago que que quiere quiere revertir la situación que, que, que ha estado pasando y por ahí rescata un punto milagroso allá en, en, en Coronel y, y bueno eh, se escapa un poco más de, de la parte baja también. Sí, es importante, bueno pero es un resultado que bueno marca, no sé si llegará da para marcar una tendencia, pero digamos que Pilmahue también era imperioso para Pilmahue poder tener el triunfo porque también está, está ahí que, que sí, que no, como que le, le está costando pasar la tercera, como que tiene ahí como el, el, el embrague con la piola del embrague está como media trabada y como que ah, ah, ah, ah, y, no, y no puede tomar la tercera que ya le puede generar algún un vuelo mucho mayor, así que eh, tablas en el carbón de Lota entre el nuevo deporte de Lota Chuaget y Pilmahue de Villarrica y también quiero saludar a mi madre que tiene allá en un proceso de construcción una casa en Villarrica con eh, su pareja, eh, Claudio, el pollo así que les mando un saludo a los dos y decirle a mi mamá que eh, espero que esté bien de su salud y que la amo mucho León, después de este momento, mamón, por si puede, eh, ¿qué partido continúa, por favor? Se nos viene Linares Unido contra Deportes Rengo. Rengo con Linares, Nico, este partido. Club Deportivo Linares Unido 0, Deportes Rengo 1. Nuevamente ganó la visita. Bueno, como, no, como nos comentaba Manita la, eh, la semana pasada, era un, un, un partido por ahí que era eh, una revancha para quizás para el ex técnico de Rengo que, que iba a estar haciendo su debut ahí en, en Linares. Pero lamentablemente Linares no, no levanta cabeza, eh, es el único equipo que no ha sumado puntos Y ya decíamos, se viene la última fecha de la primera rueda y, y el no sumar puntos te va complicando poco a poco Y un deporte de Rengo que por ahí decían, ojo con Rengo la semana pasada y, Ojo con Rengo Y claro, mm. obtiene tres puntos valiosos de, de visita Claro, como dijo León, Rengo no fue Rengo no fue Rengo en esta ocasión, pero fue en la situación en particular del bus la semana pasada. Entonces, eh, Rengo va, va bien, está estable. Así que sí. parece que va por ahí, por el medio de la tabla. Sí. Que. Bueno, de la situación bueno. del bus de la semana pasada, de Rengo, sí. Espero que se haya solucionado porque igual claro. vale es una lata que se te eche a perder claro. el bus y que no haya flota. Claro. Ojalá no haya pasado por lo mismo. Y de las confesiones que usted hizo, León, en mi auto de camino después del programa, no, no vamos. ...no vamos a hacer y emitir comentarios, ¿ya? Eso es un secreto que queda entre nosotros, Cotito. No, pero cómo... Ahí usted se, se delata, solo, ¿Ya? Eh, bueno, eh, fue victoria para el cuadro de, de Rengo. Gracias, Manita, también por siempre mantenernos la información de, de Rengo... ...y de todos los, los partidos, principalmente de la zona sur. Y en el partido que era, digamos, el clásico... ...el partido, uno de los partidos más importantes... En la localidad eh, de la Unión, sí, es de la Unión. Sí, Unión sí. eh, Donde está la compañía lechera de la Unión? Sí. Eh, un partido, digamos, que tuvo de todo. Tuvo... Explosivo. Eh, tuvo eh, hinchadas, tuvo pelea, tuvo bengalas, tuvo un arbitraje complicado, Ay. un arbitraje complicado. Ay. Eh, el Ranco está haciendo un juego, un fútbol eh, muy bien, de la mano Vidaña está ahí, ¿no es cierto? Vidaña, sí. sí, que Vidaña. vidaña, y, vidaña. Y, y es un equipo que, que se asocia, que juega, que propone eh, por lo que, sea, lo que se puede ver, digamos, de esta división. Es eh, eh, a, mi, a mi criterio uno de los equipos que juega mejor con el balón. Con el balón. No lo he podido, digamos, desglosar más sus juegos, lo que hacen sus facetas, digamos, defensivas o en otros aspectos, pero con balones es un equipo que te da gusto ver, es como, digamos, eh, el, estos equipos que cuando los lo hinchas se ponen como exigentes, que quieren que su equipo la toque, que la mueva, que el tiquitaca, el tucutuco, el tiquitiqui que, que triangulen, que, que triangulen. Todo eso. Ranco hace eso y de buena forma. Y con un partido con un arbitraje, como decía, complicado, termina al final ganando por un gol a cero y ya tomando su respectiva ventaja en el Grupo Sur, Nicolás. Sí, fue un, un partido bastante entretenido, la verdad, eh, con mucha llegada de ambos lados, eh, un partido bastante friccionado. Bastante complicado para arbitraje, eh, eh, con un penal bastante polémico. Eh, y bueno, todo eso también se vio reflejado después fuera de la cancha con con eh, eh, el, eh, las peleas que se vieron. Eh, pero es un, un, un rasgo, como decíamos, bien sólido, eh, consolidado, que, que sabe a lo que juega. Eh, tiene muy bien aprendido su libreto. Eh, fue un partido bastante bueno. Eh, por ahí Provincial Osorno también tiene mucho que, que decir. Eh, me gustó también el, el juego de, de, de Osorno pese a que por ahí los comentarios veía que, que andaban, decían que andaba muy perdido, pero eso también lo, lo provoca el rival o sea, eh, un equipo uh -huh. no va a andar perdido porque sí eh, eh, a, la, a la postre es un, un resultado eh, que, que los consolida en el primer lugar y, y, y bueno, los sigue manteniendo invicto eh, en, en el Grupo Sur. Que consideremos también que este partido fue por la punta entonces, en esta ocasión también se dieron vueltas las posiciones. El segundo pasó a ser primero, el primero pasó a ser el segundo. Entonces, este partido fue sustancial para ver qué queda arriba. Sí. Sí, pero o sea, bueno, era, era, esta era por diferencia de goles más que nada, o sea, ni siquiera por diferencia de goles, sino que tenía los mismos goles, la misma diferencia. Claro, sí. De... Ah, no. sí. Pero bueno, yo eh, recuerdo la confesión del auto y luego a empieza a hablar de la vuelta. <risa> <risa> no, no sé yo. Bueno, eh, sí, fue un, eh, digamos, era, un partido, era uno de los partidos más interesantes, lo analizamos la semana pasada de, este, de esta fecha Y claro, eh, el tema de que haya un equipo perdido en la cancha como lo fue Sorno Habla mucho de que el rival hizo que, que perdiera el rumbo, que perdiera la brújula porque los jugadores o los equipos e incluso los técnicos muchas veces se desesperan cuando andas corriendo detrás del balón. Y, él, y tiene relación con lo que venía diciendo recién que Ranco juega, toca, circula, mueve para allá, mueve para acá, busca los espacios, profundiza, lateraliza y todo eso. Entonces tener, te tener o a sea, un rival que te mete 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toques... Te, te saca porque estás corriendo te cansas, te nubla el tema de ya estar eh, con poca digamos, eh, con un cansancio eh, con, con poca oxigenación en el cerebro, hace que tu toma de decisión vaya mermando a la larga el y frío también, el frío póngale todas esas condiciones, entonces claro es, es digamos que es natural que el juego de ranco obligue a desgastar cognitivamente a su rival porque tenéis que estar concentrado pero estáis concentrados para puro correr detrás de la pelota. Y yo creo que a nadie le agrada eso. A nadie le agrada eso. Así que. Eh, muy buen triunfo para Provincial Ranco. Y vamos con la segunda tanda de auspiciadores nuevamente dicha por mí. Porque Poeta, no sabemos dónde está. Podríamos empezar a poner un, un hashtag en Twitter. ¿Dónde está Poeta? ¿Dónde está Poeta? <risa> claro, todos si, todos los que están viendo en este momento el programa. Eh, pongan el hashtag ahí en la transmisión de Facebook eh, donde está Poeta y nos pueden comentar sus eh, teorías de qué pasará en este momento con José Ángel el poeta del relato Manolito, Aguanto. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Bueno, eh, aguantu. Eh, las mejores condiciones de agüita digamos mineral para poder disfrutar de estos refrescos tanto en los entrenamientos como eh, en este ya verano que comienza eh, agua Antu La puedes encontrar en el instagram Arroba agua .antu, O al whatsapp Más 56945556740 Repito Arroba agua .antu, Y el whatsapp Más 56945556740 eh, Puedes solicitar tu bidón Con relleno que no, que no me acuerdo en este momento Cuáles son los valores Pero claramente acá No han aplicado el relleno Porque todavía no tenemos agua Hace ya cuánto Nico, Un mes más o menos. Un mes, nunca había estado tanto tiempo con el agua cortada. Sí, eh, <risa> eh, falta llover. Claro, falta que <risa> llueva. Eh, así que haga como nuestro Aquaman eh, Fakir y eh, busque su agua, agua purificada Aqua Antu en el Instagram Aqua.antu. Y obviamente, siendo un producto complementario, como dicen los economistas de, eh, del agua, tenemos a pasar Cafetero, porque tienes las mejores digamos variedades de café, café excelso, café tostado suave, tostado medio, tostado fuerte, café de grano, los cuadros que está mostrando León en este momento, en caso de emergencia, rompa el vidrio, y un montón de souvenirs también, como chocolate, sugar free, y también implementos para poder elaborar su café. ¿Dónde lo puede encontrar? En el Facebook Bazar Cafetero. También en el Instagram Bazar.cafetero. podemos a ver ahí a Nico con su cafecito. Eh, y también pedidos al WhatsApp al más 56979554102. Ahí está poeta, está poeta. En la foto. Pero no está con Se nosotros. De menos. Se busca. Se busca. <ríe> <Se> busca. <ríe> Ahora bueno, dice hashtag, donde está Poeta? Eh, así que bueno, puede adquirir su, café, su café en de Bazar Cafetero eh, para disfrutar, principalmente en la mañana. La, en la tarde, porque en este, en un día que tenemos las cuatro estaciones del año yo creo que es muy importante al menos comenzar el día con un muy buen café, así que con Bazar Cafetero eh, puede cumplir y despertar de la mejor forma su estado anímico, y ya tenemos las posiciones de la tercera división Tabla de posiciones, A. espero que en esta ocasión estén bien los datos, pero hay va Nico. Bueno, en el, en el grupo norte, en el primer lugar, queda Provincial Ovalle con siete puntos y una diferencia de más 5 En el segundo lugar, eh, quien estuvo libre esta fecha? Eh, Se mantiene ahí. Eh, Municipal Mejillones con seis puntos y más uno. En el tercer lugar, eh, Bruja de Salamanca con 4 puntos y diferencia de cero. En el cuarto lugar, Quintero Unido con 4 puntos y diferencia de menos uno. Y cierra la tabla eh, Deportes Vallenar que Sumó su primer punto, pero tiene una diferencia de menos 5. Destacar que va a llenar el equipo que queda libre la próxima fecha. O sea, alerta máxima para el cuadro. de va a llenar. Muy complicado. Bueno, Ovalle, eh, digamos que era el único equipo que tenía la posibilidad de hacer la, la canasta perfecta. Pero solamente ahora hablamos de equipos que están invictos. Cambiamos la, el lenguaje a utilizar para analizar estos equipos. Eh, zona Centro, my, my, my Sweet Lions. Center uh, Centro Uno, dos, tres, Ahí ah, a, ejo, hace, hace magia. Nuestro Chris Angel <risa> eh, No tenía lista la cortina, pero. No bueno. tenía lista la sí. botanera. Eh, Nunca me dicen. Trasandino de los Andes eh, Lidera este, este grupo con 10 puntos y una diferencia de más 9 Ya sacó buena. Buena cuenta de ahorro el eh, Rasandino. Claro, ahí, ahora lo que va a pesar va a ser la diferencia eh, Ver ve la diferencia Que tiene Macul ahí, complicado sí Segundo lugar, los chicos buenos De Real San Joaquín 7 eh, puntos y una diferencia De 3 positivos eh, Municipal Santiago con 6 puntos eh, Superando a la escuela de Macul Que se estancó en el cuarto lugar con 4 puntos Ya hace dos fechas Y ahí está lo complicado de Macul Porque tiene menos 8 goles de Diferencia la Pintana Unida eh, tiene tres unidades con una diferencia negativa, un saldo negativo de dos goles en contra. Y Rancagua Sur cierra el grupo centro con eh, dos unidades. Nico, vaya con el sur, ah, al, tiro, tiro, al, o sea, al tiro, al tiro, al, al tiro. Bueno, eh, el grupo sur lo comanda Provincial Ranco, que como decía León, escaló al primer lugar, eh, con 10 puntos y una diferencia de más 4. Provincial Osorno queda en el segundo lugar con 7 puntos y más 2 y nueva lota que tenía la oportunidad de quedarse en el segundo lugar lamentablemente eh, con el empate eh, queda con 7 puntos también, alcanza Provincial Osorno pero tiene una diferencia de 0 cuarto lugar para Deportes Rengo que se está metiendo ahí también en la pelea tiene 6 puntos y diferencia de 0 quinto lugar para Pilmago de Villarrica que tiene 3 puntos y diferencia de menos 1 y tenemos al colista del grupo aquí, Linares que no suma puntos y tiene una diferencia de menos 5. Sí. Nico, ¿cómo están las redes sociales? Pobre Linares. Judith Díaz, que coloca abrazos para ustedes y que tengan un buen 18. A cuidar. Gracias, oh. mamita. Matías Tomás, que pregunta: ¿el primero de un, de un grupo puede oh. jugar con el primero de otro grupo en los cuartos de final? Sorteo. Claro. Eh. Debería no poder, porque eh, se supone que son cabeza de serie, por así mm. decirlo, los primeros de cada grupo. Bueno, y el mejor segundo también. A mí me dicta, claro, a mí la lógica, la lógica acá diría poeta que. donde está poeta? Que sí. no hay donde, digamos, donde ver este asunto. Mm. Eh, pero la lógica dicta que eh, a todos los clasificados debiesen ordenar una tabla de posiciones claro. con sus puntos, sus goles en contra, goles a favor. Y una vez hecha esta tabla con los ocho clasificados debiese decir diciendo la lógica que juega el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Así lo hacen en todos lados. No sé si sí. lo dan acá igual. No están las bases, todavía la estamos es que buscando. ahí está el asunto. Esa está es la respuesta como concreta. Es cuarta fecha, aún no sé hay transparencia con las bases, no nos ha llegado nada o si no ya lo hubiésemos tenido en el grupo de WhatsApp y la hubiésemos estudiado con, con mejor capacidad. Sí, Ah, sí, bueno, lamentable eh, Manita que dice Un dato importante En el partido de Salamanca Estuvo Prensa Visita Buen dato ahí dato, eh, Gracias Manita Siempre con el dato, sí, eh, el dato eh, es, como, es como Es como la canción De Silvio Rodríguez Manita La palabra precisa Y la sonrisa perfecta <risa> Ojalá Bueno, Alonso Cabrera Que coloca Gran equipo trasandino. Bueno, ya lo conversamos Gran equipo Y también nos aporta Con el hashtag dónde está Poeta Dónde está Poeta Sí bueno. Es como una telecina El 7 así ¿Se habrá tomado fin de semana largo desde ya? ¿sí? No sé yo, Fuera, fuera de, de toda joda que podamos estar haciendo yo de verdad estoy preocupado por el poeta porque hoy día necesitaba saber unas cosas y lo llamé le mandé un whatsapp y no me contestó no me dijo nada así que yo eh, si es que no contesta más ratito vamos a, a su planeta, vamos a hacer presunta desgracia ya yo creo Bueno y Jaime Vallejo que coloca saludos al panel desde Puerto Montt y aguante provincial Ranco, un equipo saludos. rapidísimo de buen pie sus jugadores empezando desde el arquero Exacto. Qué buena. Y mira, y con el baile de los que sobran Que hoy día cumple del año 86 Son 35 años desde que la, Nació el disco eh, Pateando Piedras Estoy colocando el disco porque después se nos viene Una semana dieciochera eh, el, Y también se van a dar cuenta un pequeño gran cambio En la gráfica de las fechas que vienen Bueno, eso toca ahora las fechas, La próxima fecha que es Una fecha dieciochera Solamente va a llenar, va a poder entre comillas disfrutar de este 18 pero con la, con la el urgimiento que tienen ahí en la tabla de posiciones va a ser un poquito complicado. Ahí se se dan cuenta hay un color azul, es porque fiestas patrias. Entonces ahí el azul, el blanco con el rojo ahí le damos un poquito más toque chichero. Claro. Están tónico Sí. No pero... le vamos con la pantalla. Claro, como es banderita chilena. ¿Y así como te gusta el azul? Claro, banderita chilena, banderita tricolor, Exacto. banderita mía. Ya. Eh, Quinter Unido eh, con los amigos que este fin de semana va a ser la banda del terremoto. Eh, sí, sí, sí. Recibe a Brujas de Salamanca. Gran bueno, partido. Ambos equipos tienen cuatro puntos. Ahí el que, el que gana se va a escapar. Claro. Así que un, un partido bastante bueno también. Sí, Nico. Provincial Ovalle enfrenta a Municipal Mejillones. Duelo también ahí de, de equipos que están en la punta. De hecho, primero con el segundo. es sí, primero con el segundo. Claro, se están jugando a la pole position. Y, lamentablemente, el club de deportes va a llenar. Eh, no juega esta semana. Queda libre. Esperemos que el descanso les sirva para, para poder... El descanso de ese cheros, sí. Para poder, <risa> digamos, eh, disfrutar. O sea, ordenar sus ideas. Sí. Ordenar sus ideas. Por ahí el, el entrenador de... de ¿De Vallenar les dará permiso como le dio Quintero a sus jugadores de comerse un choripán y una empanadita por ahí? Sí. ¿Qué choripán. Sí. sí. Eh, bueno, zona centro. La fecha que estaría que... viendo para algunos equipos en esta, en esta zona, ya que eh, Municipal Santiago, en el Estadio Municipal de San Ramón, recibe a Escuela de el partido a jugarse en horario de almuerzo, a las 12 horas. Partido, digamos, que este, para mí, a mi criterio, Obviamente es el partido más atractivo de este grupo para sí. esta fecha ¿Por qué? Lo voy a argumentar Porque eh, son dos equipos que están con la, una necesidad muy similar están, Tienen una forma de juego muy similar Y los dos tienen una, digamos, una necesidad imperiosa De poder eh, sumar puntos Pero también de proponer desde lo deportivo, desde el juego Así que va a ser un partido muy interesante eh, que bueno, yo, no, no hay transmisión bueno, por lo que se sabe hasta el momento eh, no hay transmisión y bueno eh, Nato ProLive que es quien le transmite los partidos a Macul de local yo creo que tampoco va a hacer las gestiones porque ellos van al partido que sigue que sí. es Real San Joaquín frente a La Pintana Unida eh, se juega también a la misma hora en el estadio El Pinar de San Joaquín a las 12 del día hace de local San Joaquín, así que lamentablemente por parte de Amacún no va a haber transmisión claro recordar que los chicos vi... los chicos vienos, los chicos, <ríe> Estoy los, chicos chico... los chicos vinos, no los chicos buenos ya vienen en alza y la Vintana uh -huh. está con cambio de técnico así que es un partido que digamos en el papel obviamente nada está escrito en el fútbol es un partido de un pronóstico que eh, digamos en las casas de apuestas eh, está pagando mucho menos San Joaquín que, que la Vintana en este momento y eh, también el día viernes pero en la tarde a las 7 me parece a las 5 a las 5 17, sí, ahí están. Ah, ah, son claro, stars, claro. sí, son. Un detalle, no Claro, o sea, uno, que a veces se confunde, sobre todo, uno Que ya a cierta edad empieza a ponerse piti y toda la cuestión. Bueno, eh, Trasandino en el Municipal de los Andes, Regional de los Andes, bien digo, eh, recibe el Club Deportivo Rancagua Sur, donde Trasandino ya con una victoria se estaría eh, poniendo el primer pie eh, en los que sería el, los, la fase final, los juegos finales de. Tercera división, a, año bueno, 2021. El primero contra Escolista juega esta semana. Mira. Eh, bueno, como nos como no aporta aquí Alonso, eh, claro, es transmisión gratuita por eh, Facebook y YouTube de Trasandino. Eh, a las 5 del día de mañana, para los que lo no quieran ver ahí, agradecer las gestiones de Trasandino. Esperemos que esta vez sí se pueda ver bien, porque eh, el partido pasado de local eh, tuvieron buena intención, pero lamentablemente... No una muy buena transmisión. Quiero hacer... León, si me voy a poner en primer plano para ah, ya, ver si lo están viendo ya, ya. la gente de acá de la radio. A ver, veamos. Que me acaba de pasar una situación bastante incómoda. Ya, ahora, pasó? en este momento. ¿Qué pasó? Eh, para los, de los demás programas, está bien. Eh, acabo de poner la mano acá abajo y hay un chicle pegado. Ya Y lo tomé con mi manito. Entonces ese chicle, ese chicle puede tener COVID, puede tener algo. Y más que nada eso es el tema de tocar un chicle acá abajo en la mesa. Así que... Por favor, colegas, eviten eso ya. Ah, ya va a haber un llamado de atención. ¿Ya? Muchas gracias. Incluso hasta yo lo voy a hacer. Y Muchas al... gracias. Muchas gracias. Si quieres lo saco y se lo muestro, miren No. Ahí está. No, mira. No. ¿Ya? <risa> mira. Qué, qué bonito momento. Qué, qué bonito. Eh, zona sur, León, por favor. Zona sur. Ahí estamos con la zona sur. Provincia los horno. Eh, recibe al nuevo Lota Schwager en el estadio eh, Marcos, Rubén Marcos Peralta. Nico, ¿qué piensa de este partido? ¿Cuál es su visión, su perspectiva? Vamos a ver, vamos a ratificar el horario de ese partido. Sí, la localidad ya, en teoría, ya, ya está ratificado eso, la fuente de uno, ¿no? Sí, de hecho por lo que veo, eh, son fuentes oficiales sí. y que está bien la localidad en esta fecha. Sí, ya, es excelente. El día viernes o sea, eh, mañana a las no, el pasado mañana, pasado mañana. Eh, A las 3 de la tarde Así que eh, Sigue un partido que, que juega el, el segundo contra el tercero Tiene los mismos eh. puntos, 7 puntos Así que eh, es un partido Clave para la, la, la escuadra de Lota Diría más yo, porque eh, Puede ir a robar puntos de visita a Osorno Que, que sería Un, un envión anímico para, para la segunda rueda Sí el partido con que, que también va a animar de manera muy positiva el Grupo Sur Es el partido de Deportes Rengo contra Provincial Ranco, El Ra-Re, Re-Ra Sí, un partidazo ese como nos, nos decía Manita Que juegan el día eh, viernes también a las 4 de la tarde me uh -huh. parece ¿Hay transmisión para ese partido, Nico? Sí, sí, también es vía streaming uh -huh. Se cancela ahí una entrada Confirma sí. enseguida. Bueno, ya. Eh, y mientras confirma la, eh, la entrada, la que voy a tener. Aquí que, está. Ahí está. Viernes 17 a las 4 de la tarde. Se pueden comprar la entrada ahí, como siempre, en Ticket Plus. Sí. Nice. Y eh, el partido también de Pilmahue de Villarrica, recibiendo al Club Deportivo Linares en un partido donde también, digamos, son los equipos más necesitados del Grupo Sur. Así que esto es un partido también de. Seis puntos, o de puntos de oro. Pónganle el nombre que usted estime conveniente, pero es un partido importante para ambos escuadras. Bueno, otro partido que también se juega a las 4 de la tarde en el estadio eh, Matías Vidal Pérez, de Villarrica. Exactamente. Todos los partidos se van a el viernes prácticamente, sí. así que ya, a, a, asuma que va a ser viernes, o sea, sábado y domingo, libre. O sea, la cuestión es que ahí sale la fecha entre 17 y 19 por un tema de que... Sí, así mandan las planificaciones, ¿no? ¿no? Si variar, no, no, claro. no, no, no, no, era corrigiendo eso. No sé, pero no hay nada contra ti. No no nada contra, no, ti, no no nada te no te contra usted, León, ¿no? Para que después no, en el auto yo, no vaya sincerando. No <risa> para que no se sinceren. No, el auto. no lo sentí con un ataque directo. Oh. Sí. Ah, yes, sí, bien, bueno. bien, bien. está, está, está el, el ah, Mira, aquí no aporta. Sí, redes sociales. Esteban, dice, eh, Quintero juega el viernes a las 5 también. Quintero, sí. La banda del chimbombo, del terremoto. <risa> sí. Bueno, y si toman vino, ¿cuál es el problema? Mientras no manejen, ojo, mientras no manejen con vino, todo bien. Eh, ¿No hay más comentarios? ¿No? Solo es. Ya. Eh, bueno, recordar que hay una federación muy bonita de hinchadas europeas, las cuales se juntan en torno a la pasión que cruza el charco de sus equipos. Eh, se agrupan en peñas, en piños. No es ultra, tampoco es discurricante, pero se juntan alrededor del fútbol para poder ver sus partidos de, de sus equipos favoritos. Hubo Champions League hoy día, ayer también, con resultados bastante sorpresivos, pero también participan en un campeonato de fútbol 7. Dónde puedes encontrar la información de la Federación. Federaciones de hinchadas de Chile, o Federación de Hinchadas de Chile, Europea de Chile, perdón, es en arroba Chile. Vemos la foto de la selección chilena de Fútbol 7 en la Copa Interamericana de Naciones, Faf, es como el dinosaurio. <risa> es como el, el, el dinosaurio ese, de los memes, eh, en Ecuador, donde participaron ya generando su, los mejores del país en la disciplina. Eh, puede participar, puede buscar su piño, puede buscar su grupo Recordar también y mandarle un gran saludo a nuestro capitán Mauricio Lara Que es ya un hincha oficial, socio oficial del Club Real Madrid Bueno y debe estar contento porque hoy, hoy le ganaron en, en el último minuto al Inter de visita exactamente, exactamente, así que no olvide visitar el Instagram de la Federación de Hinchas Europeas de Chile Arroba fedechile. Y obviamente eh, tenemos a Kine en la Granja Sí. Ando P lento y No no importa, que que estaba bien, está dando de recordar el, el texto que se dice habitualmente. De... Ahora sí. Escribe bueno. en, en la granja servicios de rehabilitación de lesiones, traumatismos, posoperaciones y un sinfín de cosas en el ámbito eh, deportivo. Eh, Los puedes encontrar en sus redes sociales en arroba quines-la granja o al WhatsApp más 569-85604706. Es un centro kinésico social de actividad física y salud que está ubicado en la granja me van a perdonar porque no tengo la dirección para decirlo pero eh, lo pueden eh, digamos eh, encontrar en sus redes sociales y pueden hacer sus consultas, sus cotizaciones y les repito, las redes sociales el Instagram arroba, arroba quienes guión bajo la granja y el whatsapp es el más 569 86 60 47 la granja, calidad al servicio humano no, de la comunidad, ahí está sí, eso, eso me acordaba siempre y Obviamente, una vez que usted haga su rehabilitación, que se pueda rehabilitar eh, de su trabajo, puede ir a Domic Fit, sí, eh, que es la empresa del preparador físico de un gran eh, amigo Víctor Toledo. Y acá tengo el, el texto: sí, Domic Fit Servicios de Entrenamiento y Nutrición. Él, él es de Fabián, recuerdo el nombre. Con más de tres años de experiencia entregando un entrenamiento de calidad en los domicilios y de manera online con profesores certificados que te ayudan a poder lograr tus logros y objetivos de la manera que más te acomode de la manera que a usted le estime conveniente que, y que le pueda facilitar también su, su complemento con el trabajo le puede también el complemento con los estudios en el área de nutrición te ayudamos a cambiar tus hábitos alimenticios pero también a mejorar tu salud y calidad de vida contamos con oficina Santiago Centro o si prefieres lo puedes hacer de manera online, aprovecha los descuentos y promociones en este mes de septiembre 2x1 en los planes de Personal Trainer hasta un 20% de descuento en planes sobre 36 sesiones para más información visítanos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, YouTube como DomicFit al correo contacto y en la nueva página web www.domicfit.cl Y recuerda que en DomicFit te ayudamos a lograr tus objetivos Ya para ese verano sin polera Y para todos los objetivos también Principalmente que más que sin polera Yo creo que es por un tema de calidad y bienestar de vida Después del 18 Exactamente, del lunes porque esa, es, eh, digamos que es, es una frase que está muy tocada también, porque dicen que el lunes el, el lunes comienza la dieta, bla, bla, bla, bla. Pero si, si, si, si le tinca, si quiere hacer su, eh, su dieta o quiere cambiar sus hábitos alimenticios, lo puede hacer a través de DomicFit. Así que y un de saludo hecho, para el profe Fabián. Antes que se me olvide, eh, porque sí. pensaba que se me iba a olvidar, eh, se, nos viene la copa primavera con SP que va a ser en el Estadio Benito Juárez a las 11 horas donde va a jugar Lautaro de win contra Magallanes. La transmisión va a ser en Facebook Live. El valor de entrada presencial va a ser de mil pesos con un aforo máximo de 700 personas. Pase de movilidad obligatorio. Venta de entradas online. Pueden hacerlo vía sistema de Banco de Chile y para más información pueden revisar nuestras redes sociales de Radio Tu Zona X así que recuerden Copa Primavera Septiembre 25 Combustible JSP Lautaro de Wynn contra Magallanes buen partido, muy buen partido sí, sí. entretenido, sí. Eh, recordar que Lautaro con Magallanes es el equipo de fútbol que están abogando para poder participar en una primera B o que se haga una primera división B porque están teniendo que hacer estos campeonatos. O sea, lo que pasó con ellos fue que se va a hacer la primera vez, pero lamentablemente van a participar los clubes que como que tienen más antigüedad o así. Entonces, lamentable por las chicas que, que no van a poder participar, eh, donde tanto se han preparado. Hemos visto por ahí a, a, a Gonzalo que sube en sus redes sociales, bueno, y las redes sociales del club. Eh, la preparación, que llevan mucho tiempo preparándose la gente de es del Autaro Edwin de femenino pero lamentablemente les cerraron las puertas en la ANFP este por este año así que esperemos que pronto puedan eh, estar presentes en el campeonato de la división. Sí, recordar que bueno podría ser copa eh, invierno-otoño primavera-verano exacto eh, en, sí. en honor a lo que está pasando en nuestros sí. días así que eh, hemos terminado, finalizado la entrega informativa de lo que es la tercera división a y bueno, está León con el tenedor. Que gracias a ese tenedor. Eh, Tenemos pudo, programa. Te, pudimos tener programa hoy día, ya que hubo un percance con la puerta de entrada. Y con ese tenedor mágico se pudo abrir. Con una técnica, digamos, digna de Dexter Morgan, eh, lo pudo abrir. Así que felicitaciones para León por hacer ese trabajo con el tenedor. Así que ya sabes, el tenedor no solamente sirve para comer ni rascarse, también sirve para abrir puertas. Eh, redes sociales. No, quiero no, a, ah, agregar un datito de la, de la tercera vez. Eh, ¿sí? Por ahí subieron en sus redes sociales Cultural Malpude que ya están en la cancha del municipal de Barnechea para enfrentar a un amistoso a Atlético Oriente. Mm, Fantástico. Mira, Atlético Oriente, gran gran, gran equipo. Saludo también al profe Ignacio de Atlético Oriente. Uh -huh. sí, y nada más en las redes sociales estoy revisando. No hay más... Nada más. Na, nada más. No hay nada más comentarios. Así que yo por mi parte me... Eh, voy a proceder a hacer mi despedida de, de este capítulo eh, deseándoles unas fe, eh, no sé si felices fiestas patrias pero un buen fin de semana que lo disfrute junto a su familia que lo disfrute con un buen asadito que sea una instancia de, de, de descanso principalmente en estos en estos tiempos que se descansa poco eh, principalmente del aspecto eh, mental. ...ya porque el descanso físico... Eh, ...durmiendo se puede pasar... ...pero el agotamiento mental, el estrés... ...y todas esas cosas que están en este tiempo... ...cuesta digamos reponerse... ...así que tome este fin de semana con mucha mesura... ...pero también tómelo para poder... Eh, ...distraerse, disfrutar y, y... tener un buen momento de relajo... ...junto a sus seres queridos... ...recuerde también que si va... Eh, ...a beber alcohol... ...no maneje... Eh, ...y si va a ver algún amigo... a ver a hacer alguna visita... Tome las medidas de sanidad correspondientes porque estamos con unos números bastante bajos en esta pandemia, por lo que esperamos que en la primera o segunda semana de octubre esto no tenga repercusiones, ya que eh, gracias a la cantidad de personas que están vacunadas, el virus en Chile se ha podido controlar. Si no se ha vacunado, vacúnese y si se vacunó, espere su fecha para la tercera dosis, que es muy eh, importante. Eh, también agradecerle a todos quienes vieron este programa lo que sigue la tercera división, nos vemos el próximo eh, miércoles, agradecerle a mi novia a mi papá, a mi mamá y a todos quienes ven este programa eh, a León en los controles y lo dejo a Nicolás para sus palabras finales bueno, antes de irnos eh, por ahí también estaba viendo las redes sociales de Magul que colocan, queremos desearle un feliz cumpleaños a Felipe Ballesteros, PF de nuestra escuela esperando que sea un sea de gran felicidad junto a sus seres queridos. Así que mandarle un saludo también ahí al PF de, de Escuela Macul, que está de cumpleaños. Eh, agradecer a toda la gente que estuvo hoy eh, comentando, como siempre, como cada día miércoles. Eh, esperemos ya la próxima semana traer bastante información de lo que es la Tercera B, eh, haciendo una, una antesala al campeonato de Tercera B, que se nos viene a la vuelta de la esquina. Eh, mandarle un saludo como siempre a mi padre, a mi madre, decirle que los quiero mucho, que me están viendo. Eh, a mi novia como siempre, decirle que la amo y eh, esperemos que este fin de semana sea un fin de semana bastante tranquilo, que se pueda descansar que se pueda estar con la familia y los esperamos el próximo miércoles. No vaya a esas fondas eh, ilegales, por favor compórtese. León ¿Algo que agregar para el final? No, eh, saludos a todos los que fueron eh, parte de esta transmisión, queremos agradecerle por su sintonía, por todo, eh, todo el apoyo que nos han entregado, eh, estamos trabajando mucho mejor eh, con el tema, estamos esforzándonos eh, para traerles bien la información. Eh, se nos viene un fin de semana que va a ser muy um, ajetreado, como dijo el profe Manuel, si va a beber eh, no conduzcas responsabilidad sobre todas las cosas y también eh, pásenla bien, que es, lo, que es muy importante. Pero, eh, no, eh, ¿Ah? si va a beber, eh, por lo menos conteste el celular, no sea como poeta. Ah, Así sí, que ah, ¿dónde o, está el, o dónde, como yo también, que a veces se me olvida contestar. ¿Dónde está poeta? Vamos aquí a agregar también el, el, el hashtag para, para hacer una, una, una nueva cruzada para en, encontrar, ahí está, ¿dónde está poeta? Así que muchachos, a todos los que vieron este programa, eh, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo miércoles analizando la quinta fecha de la tercera edición A del año 2021. Así que como dice el capitán Mauricio Lara, que sea gol. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau, chau. Las opiniones vertidas en este programa.